Mientras que, que agradecemos a nuestro hermano que coge la Estados Unidos que Joan, Estados Unidos creo que yo a patrocinar y mal Dios porque yo Chanim que ya Dios y adorar al Señor exaltar al Rey de Reyes y Señor de señores y si Dios así lo permite nos vamos a volver a ver en una próxima oportunidad y si no no sé si ya escucharon ustedes no sé si ya vieron ustedes que hay científicos que que a finales de este febrero en Guatemala en Guatemala pero por favor Dios hay veces los científicos que pueden fallar a veces los científicos que pueden fallar pero cuando Dios crea uno no se puede no se puede Dios pero por favor Dios si Dios se puede y si Dios se puede adorar al Señor Cantamos esta alabanza dice hay un Dios muy muy grande maravilloso es él siempre amoroso siempre victorioso La citeu, fuerte nadie une que jalma la chavella ni sicola otro otro, una crema de cuna, otro hermano que yo vete hermano, que te acabe la teuja para que te acabe la teuja de chuner, que la teuja poder de Dios, a cual no recatar, pero mientras que son bendiciones de Dios, ya te no cana cuenta aquí, ya te no cana cuenta el caslima, me can echar la culpa, chirri no diablo a veces o hermanos que hay apenas porque todo el diablo todo el diablo todo el diablo no todo es el diablo no no todo es el diablo a veces ya están descuidar a veces por por cambio de clima a veces ya cajan contar castigo a veces ya después la no hermano no no no no tenemos que saber manejar la vida para qué Dejan vivir un poquito de tiempo en la tierra Cantamos esta hermosa alabanza Gloria al Señor